y la hora de su muerte llegó, por fin. Todo el pueblo la veía llegar. Y fue su más grande lección. No quiso morirse ni solo ni ocioso. Se murió predicando al pueblo, en el templo. Primero, antes de mandar que le llevasen a él, pues no podía ya moverse por la perlesía, nos llamó a su casa a Lázaro y a mí, y allí los tres a solas nos dijo, oíd, Cuidad de estas pobres ovejas, que se consuelen de vivir, que crean lo que yo no he podido creer. Y tú, Lázaro, cuando hayas de morir, muere como yo, como morirá nuestra Ángela, en el seno de la Santa Madre Católica Apostólica Romana, de la Santa Madre Iglesia de Valverde de Lucerna, bien entendido. Y hasta nunca más ver, pues se acaba este sueño de la vida padre, padre, gemilló. No te aflijas, Ángela, y sigue rezando por todos los pecadores, por todos los nacidos. Y que sueñen, que sueñen. ¡Qué ganas tengo de dormir, dormir, dormir sin fin, dormir por toda una eternidad sin soñar, olvidando el sueño! Cuando me entierren, que sea en una caja hecha con aquellas seis tablas que tallé del viejo nogal. Pobrecillo, a cuya sombra jugué de niño cuando empezaba a soñar. Y entonces sí creía en la vida perdurable. Es decir, me figuro ahora que creía entonces. Para un niño creer no es más que soñar. Y para un pueblo, esas seis tablas que tallé con mis propias manos, las encontraréis al pie de mi cama. Le dio un ahogo y, repuesto de él, prosiguió. Recordaréis que cuando rezábamos todos en uno, en unanimidad de sentido, hechos pueblo, el credo, al llegar al final yo me callaba. Cuando los israelitas iban llegando al fin de su peregrinación por el desierto, el Señor les dijo a Arón y a Moisés que por no haberle creído no meterían a su pueblo en la tierra prometida, y les hizo subir al monte de Or donde Moisés hizo desnudar a Aarón, que allí murió, y luego subió Moisés desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Frasga, enfrente de Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra prometida a su pueblo, pero diciéndole a él, «No pasarás allá», Y allí murió Moisés, y nadie supo su sepultura, y dejó por caudillo a Josué. «Sé tú, Lázaro, mi Josué, y si puedes detener al sol, deténle, y no te importe el progreso. Como Moisés, he conocido al Señor, nuestro supremo ensueño, cara a cara, y ya sabes que dice la Escritura que el que le ve la cara a Dios, que el que le ve al sueño los ojos de la cara con que nos mira, se muere sin remedio, y para siempre. Que no le vea, pues, la cara a Dios este nuestro pueblo mientras viva, que después de muerto ya no he cuidado, pues no verá nada. —¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! Volví a gemir. Y él, tú, Ángela, reza siempre, sigue rezando para que los pecadores todos sueñen hasta morir la resurrección de la carne y la vida perdurable. Yo esperaba un, y quién sabe, cuando le dio otro ahogo a don Manuel. —Y ahora —añadió—, ahora, en la hora de mi muerte es hora de que hagáis que se me lleve, en este mismo sillón, a la iglesia, para despedirme allí de mi pueblo que me espera. Se le llevó a la iglesia y se le puso, en el sillón, en el presbiterio, al pie del altar. Tenía entre sus manos un crucifijo. Mi hermano y yo nos pusimos junto a él, pero fue Blasillo el Bobo quien más se arrimó. Quería coger de la mano a don Manuel, besársela, y como algunos trataran de impedírselo, don Manuel les reprendió, diciéndoles, «Dejadle que se me acerque. Ven, Blasillo, dame la mano». El bobo lloraba de alegría, y luego don Manuel dijo, «Muy pocas palabras, hijos míos, pues apenas me siento con fuerzas sino para morir, y nada nuevo tengo que deciros. Ya os lo dije todo». Vivid en paz y contentos, y esperando que todos nos veamos un día en la valverde de Lucerna que hay allí, entre las estrellas de la noche que se reflejan en el lago, sobre la montaña. Y rezad, rezad a María Santísima, rezad a nuestro Señor. Sed buenos, que esto basta. Perdonadme el mal que haya podido haceros sin quererlo y sin saberlo. Y ahora... Después que os dé mi bendición, rezad todos a una el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve y por último el Credo. Luego, con el crucifijo que tenía en la mano, dio la bendición al pueblo, llorando las mujeres y los niños y no pocos hombres, y enseguida empezaron las oraciones, que don Manuel oía en silencio y cogido de la mano por Blasillo que al son del ruego se iba durmiendo. Primero el Padre nuestro con su, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Luego el Santa María con su, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en hora de nuestra muerte. A seguida la salve con su, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, y por último el credo. Y al llegar a la resurrección de la carne y la vida perdurable todo el pueblo sintió que su santo había entregado su alma a Dios. Y no hubo que cerrarle los ojos, porque se murió con ellos cerrados. Y al ir a despertar a Blasillo, nos encontramos con que se había dormido en el Señor para siempre, así que hubo que enterrar dos cuerpos. El pueblo todo se fue enseguida a la casa del santo a recoger reliquias, a repartirse retazos de sus vestiduras, a llevarse lo que pudieran como reliquia y recuerdo del bendito mártir. Mi hermano guardó su breviario, entre cuyas hojas encontró, desecada y como en un herbario, una clavellina pegada a un papel, y en este, una cruz con una fecha.